Hola señores, viernes 4 de noviembre, seguimos sin saber nada del unito, silencio total de parte de Dani Esteves de rescatando, por parte de Andreita, su mamá. Supuestamente, es lo que hemos dicho, están haciendo una estrategia, llámelo como quiera, y en esa estrategia está puesto pues eh, de no decir nada. Supuestamente hasta que no se libere el perro no tendremos ninguna noticia, es decir, la próxima noticia que tendremos del Unito es que el lunito esté liberado. Pero es verdad que buscan información y no hay nada, es decir, se pueden meter en las redes y en, en todas las redes que hay pendientes del lunito y no hay absolutamente nada. Es esto nosotros que seguimos subiendo vídeos, mucha gente que nos sigue y estamos todos los días en directo a partir de las 11. Un saludo. Libertad.